¿Qué tal amigos de este espacio Enfocado TV? Soy Robert González, como siempre en algún punto de la grafía nacional e internacional. Precisamente en el día de hoy me encuentro en Macao, de la provincia de Antagracia, donde hace apenas minutos el ministro de Turismo puso formar inicio a los trabajos de remozamiento de los caminos de acceso a la playa Macao. Una promesa hecha al alcalde y a esta comunidad de Macao que se cumplió en el día de hoy por parte del ministro de Turismo David Collado. Como siempre recuerden ustedes suscribirse a este canal de YouTube Enfocado TV. También seguir nuestra producción de EnfocadoDigital.com para poder estar con todos nuestros contenidos. De inmediato damos formar inicio a estos trabajos. ...alcalde y jefe donde nos encontramos. Se llegaron a acuerdos y en consenso se inició a desarrollar la playa. Hemos visto que desde que el ministro ha estado, le hemos visto un interés por Playa Macao. No podemos tapar el sol con un dedo y debemos ser agradecidos y hoy yo pido un aplauso para el ministro David Collado y ha sabido interpretar las instrucciones del presidente Luis Abinader. El Macao hoy inicia otra etapa. Siempre yo he estado contento con el desarrollo de los negocios. Qué bonito se organizó, qué bonito se ha ido desarrollando Macao. Quien en nuestra última inauguración de la segunda etapa de Playa Macao solicitó que no se dejara atrás la intervención del asfaltado de esta avenida. Y ese día le dije, ya está en la página de compra y contrataciones la licitación en curso y estaremos en pocos meses allá dando el primer Picasso. Así que cumplimos. Un aplauso para Manolito. Señora Ángela Rivera, vicealcaldesa de Bávaro Verón, Punta Cana. Señor Francisco de la Cruz, alcalde del distrito de Nisibón. Patricia Mejía, viceministra de gestión de destino, Minoro Maxunaga, director de Politul, Gabriel Español, director de Seistul. Rosy Guerrero, en representación del senador, Yubelki Pepe, en representación de la gobernadora, Daniel Hernández, vicepresidente de Hotel Strings, en República Dominicana, Julio Peña, gerente de AMR Hyatt, señora Araceli Valdés, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Playa Macao, un fuerte aplauso para ella. Frederick González, presidente de la Asociación de Safaris y Bugis, demás directores, miembros de la comunidad, medios de comunicación que siempre cubren y apoyan las actividades del desarrollo del turismo en la República Dominicana. Para nosotros hoy es un día extremadamente especial, porque como bien vi el video fue transmitiendo la historia de Playa Macao en este gobierno y en nuestra administración como Ministro de Turismo, hoy para mí es el día más importante. Y les cuento el porqué. En la primera etapa vinimos y concluimos con el proyecto de adecuación reorganización de Playa Macao. Y cuando vine a Araceli me decía, no estamos vendiendo nada. Esto está vacío, no está yendo mal. Y luego de que entregamos la primera etapa, regresé como a los dos meses para ver la sostenibilidad del proyecto y Araceli me expresó, estamos vendiendo un dineral. Hasta en un día vendemos tanto, no lo voy a decir aquí. Y la verdad es que me sentí extremadamente contento. Pero nos dimos cuenta que hacía falta una segunda etapa porque en Semana Santa y fines de semanas largos, los tapones, el caos aquí es insostenible. Y fue cuando con los hoteles Dreams y propietarios de los terrenos privados aquí, hicimos un acuerdo para adoquinar a faltar la calle que entra al acceso a Playa Macao, hacer un parqueo para los autobuses iluminado y hacer un parqueo amigable al medio ambiente para los vehículos, para que los ciudadanos que vengan a disfrutar de esta playa, no tengan que coger tanta lucha y organizar más aún Playa Macao. Playa Macao es un modelo a seguir en todo el país, de organización, de orden y sobre todo de sostenibilidad, porque en el tiempo han mantenido la organización y si vemos cualquier situación que sale de los parámetros, se conversa con Aracelis y con los comerciantes y de inmediato se hacen las correcciones. Los comerciantes de aquí son verdaderos emprendedores. Hombres y mujeres que tienen años ganándose la vida de una manera digna en esa playa. ¿Y cómo nosotros no respetar eso? ¿Cómo no tener una visión de desarrollo de turismo incluyente? Y es por eso que adicional a eso, hemos hablado también con ProMipyme para que ellos sean sujetos de préstamos y puedan seguir desarrollando sus negocios aquí en Playa Macao de manera organizada. Pero hoy... ...es un día extremadamente especial para mí... ...porque yo me niego... ...al crecimiento del turismo de manera histórica... ...como está sucediendo en la República Dominicana... ...rompiendo récords... ...de llegada de turistas... ...yo me niego... ...a que ese desarrollo que levanta la ocupación hotelera en el país... ...deje a un lado... ...a los ciudadanos... ...que viven... ...en los polos turísticos... ...donde se desarrolla el turismo... ...esas paredes del hotel... No puede ser una barrera entre la marginación, la pobreza. Detrás de las paredes de los, de los hoteles tienen que haber sueños, esperanzas. Y para eso tenemos que crear oportunidades. Para eso tenemos que recuperar la dignidad de los comunitarios que viven en los polos turísticos. Por eso para mí este toque final de asfaltar esta calle me llena de satisfacción me llena de compromiso y va acorde con la visión de trabajo que yo tengo con mi equipo siempre le preguntaba en la alcaldía del Distrito Nacional y ahora en el Ministerio de Turismo a los colaboradores que trabajan conmigo ¿a cuántas personas le llevamos felicidad hoy? porque administrar los bienes públicos tiene que tener un fin el fin es llevar felicidad llevar soluciones y el quitarle a los ciudadanos que viven aquí, que cuando los carros pasen rápido los llenen de polvo. El quitarle que cuando llueva se inunde y se y tengan que ensuciar sus zapatos es la labor más digna que está haciendo el Ministerio de Turismo. Yo creo en el crecimiento de Macao, hotelero, comercial, pero también de los comunitarios y de los ciudadanos que tengan mejores calidad de vida. Y eso es lo que significa la obra que vamos a iniciar en el día de hoy. Porque no es simplemente tirar el asfaltado e irnos. También estamos haciendo las aceras y los contenidos. También vamos a hacer el drenaje pluvial para que cuando llueva no se inunde esa calle. Estamos haciendo un trabajo con responsabilidad. Porque el turismo comunitario, social, es el futuro de la República Dominicana. Tenemos que tener un turismo incluyente. Que cuando se rompan récords en llegada de turistas, también se estén rompiendo récords en creaciones de nuevos emprendedores, en creaciones de nuevas oportunidades, en creaciones de que nuevos jóvenes tengan la oportunidad de salir hacia adelante. Y eso es lo que queremos. Pero para eso, tenemos que demostrar que ellos están incluidos en nuestra visión de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo en la mañana de hoy. Agradezco la sensibilidad del alcalde de esperar, de los empresarios que donaron los parqueos, y esta señal tiene que estar muy clara en toda la República Dominicana el turismo tiene que ser un compromiso entre el sector público, el privado y los comunitarios no podemos crecer, tener ocupaciones llenas y que ahí en esas paredes se viva un paraíso y atrás se vive un infierno vamos todos a mejorar vamos todos a salir hacia adelante y a recuperar la dignidad de Playa Macao y sus entornos quiero informar para terminar que viendo los números preliminares del mes de octubre, la República Dominicana sigue creciendo en un turismo sostenible, fuerte en franco crecimiento y en los próximos días vamos a dar los resultados pero seguimos rompiendo récord puedo decir hoy que con los números eh, preliminares tenemos el mejor mes de octubre de la historia del turismo en la República Dominicana, así que seguiremos trabajando con determinación, vamos a recuperar todas nuestras playas porque así como está esta playa Macao hoy, terminando en esta fase final con este asfaltado así estamos trabajando en Guayacanes 1 Guayacanes 2, así estamos trabajando en Playa Galera, así vamos el jueves a dar el primer picazo en la playa Palenque, en San Cristóbal así estamos trabajando en los patos en los quemaitos, en Playa Sosúa porque tenemos que recuperar la dignidad del turismo interno tenemos que recuperar la dignidad de nuestros comerciantes a nivel nacional y tenemos que recuperar nuestras playas porque no podemos seguir diciendo que somos un turismo de sol y playa y nuestras playas abandonadas y arrabalizadas juntos todos vamos a tener una época histórica de desarrollo de crecimiento y emprendimiento en la República Dominicana que Dios bendiga esta actividad y que Dios bendiga a los ciudadanos de Macao que siempre reciben con una gran sonrisa a los turistas y a los dominicanos que vienen a disfrutar de esta hermosa playa. Yo le hago un reto aquí a Manolito y a Araceli. Si ellos se meten a surfear conmigo, yo entro. Muchísimas gracias. Amigos, escucharon ustedes las palabras del ministro de Turismo, David Collado, y el alcalde de esta zona de Macao, Manolito, con la satisfacción que siente con el inicio de esta obra y cómo esto impactará la economía en esta zona de Macao. Como siempre, yo es Robert González recorriendo con todos ustedes la geografía nacional, buscando los puntos turísticos de nuestro país y del mundo. Ustedes recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciba las notificaciones. Y como siempre, ustedes nosotros poder estar cada día totalmente enfocados.